1, 2, 3, Connor para tu Tudron. Eh, estoy con dos cámaras haciendo pruebas porque me parece que me voy a sacar una de encima otra vez porque no le doy al clavo. Seré medio tonto, pero bueno. Eh, están picando afuera justo cuando me voy a poner a hacer el video. Se ponen a picar la calle o no sé qué. Así que voy a tratar de, de en la edición quitar ese ta ta ta ta. ta y vamos a hablar hoy del Mavic Mini 3 Pro digo Pro porque es lo que está apareciendo en, como información y no sé si, si sea necesario, ¿no? pero bueno, DJI sale a hacer frente al, al Autel y al Hubsan a los Mini que sacaron otras marcas y dieron vuelta al mercado porque ellos tenían prácticamente un monopolio lo cual está prohibido pero igualmente, en fin, le dan todo el planeta de hace caso a los asiáticos y parece que tienen miedo de exigirle a ellos lo que exigen a los demás. Y por lo cual, tú, yo queremos ir a poner un negocio, nos vuelven locos y vienen ellos, lo ponen y hacen lo que quieren. Entonces, una competencia desleal. Y además es una flagelación al al cliente, nos sacaron el Mini 2, después del Mini 1 y, y nos partieron, porque ¿por qué nos teníamos que deshacer del Mini 1, en este caso fue un avance tremendo en cuanto a conectividad con el OcuSync, ¿no? que cambiamos ya saben y los que no saben estos drones volaban con un sistema wifi fi que era eh, bastante complicado, pero bueno en el momento estábamos acostumbrados y luego sacaron un sistema nuevo, que es eh, de ellos, y mejoró muchísimo. Cada marca hizo lo suyo con el sistema de conectividad, y la verdad que han mejorado todos los drones, ha mejorado el control, ha mejorado esa conexión que muchas veces en zonas como las mías, los que ya me conocen en el canal, saben que era imposible, con drones que valían 800 euros, la gente se cree que compra un dron de 100 euros, un 108 y dice, bueno, con este dron vale. Y se compra uno de 800 y no va a tener ningún problema. Pues mirar mis videos con el Phantom, lo que fue. De haber tenido dinero para tirar, yo ese dron a la semana lo tiraba por el balcón. Luego están los bichacos, que son como estos, ¿vale? Que es otra cosa. Esto ya es un dron muchísimo más grande. Y y DJI lo que hace, también saca en los drones de tipo casi profesional hace lo mismo, te saca uno y al tiempo te saca otro modelo con una mejorita de 5 minutos más de batería con una cámara a 60 fps o con unas tonterías, con dos sensores más yo les digo que no se vuelvan loco con el tema de sensores porque en la mayoría de los casos los sensores fallan tiene que ser un drone muy caro y muy profesional para que los sensores funcionen bien los sensores funcionan para avisar a velocidades medias bajas si vamos a saco los sensores no funcionan e inclusive a velocidades media, medias bajas hay cosas, que lo que más no, el, se puede comer un, un piloto de drones digo piloto englobando a todos, aunque no sean pilotos por pilotar decimos que son pilotos, no? Eh, no son pilotos de nada, se compraron un juguete y están jugando Claro, ¿no? Pero vamos a decir pilotos de drones. Usuarios de drones sería la palabra eh, específica. Lo más que, que se pueden comer son eh, vegetación. Todo lo que es vegetación fina que esos sensores se complican la vida. Porque en el agua eh, a veces no detecta. Y si hay un suelo medio espejado, un, un hormigón pulido o algún tipo de suelo así... Espejado, brilloso, ya se le complica a los sensores, cual si ese sean en cualquier marca y en cualquier modelo, tanto barato como caro. Entonces, yo los sensores es que no no tienen que hacer caso a los sensores. Quieren comprar un dron de iniciación, tienen todos los mini que ya conocen. Gracias, Osvaldo. Le falta un poco de sustancia, Osvaldo, a la vitamina. Eh, tienen todos los MINI que ya conocen para iniciarse y si quieren mejorar un poco su, su, su situación o ya tienen drones bueno, pueden pasarse al MINI 2 que es buenísimo a cualquier auto, el que les va a costar un poco más caro y ahora se viene el... vamos a la página de, de DJI y van a ver que no hay información sobre eh, el MINI 3 Aquí lo tenemos. Se lo voy a mostrar después. Lo que hacen es ponerle sensores. Y, y va a llevar el código impreso en el dron, lo cual está bien. Ya estaba el impreso, pero bueno, para que se vea claro. Eh, y es un dron feísimo. Todo lo que hay son especulaciones, ¿no? Porque lo van tirando así para que la gente se entre. Es un sistema de marketing. Eh, necesitamos otro drone mini. No, ya hay suficientes y no dan tiempo ni a probarlos. Cuando estamos teniendo eh, las aplicaciones, las mejoras, las actualizaciones, nos sacan un dron nuevo. No necesitan ese dron, ya hay drones. Vamos a ver lo que vale, a ver la batería y a ver la cámara. Puede ser que como en el caso de, en el caso de algunos drones eh, conocidos hayan intentado elevar un poco el ángulo de la cámara, ¿no? Por la forma que vemos cóncava de, de donde está insertado el gimbal con la cámara, la cámara va a mejorar, lo que interesa mejorar son las baterías, esta gente se vuelve loca para darnos dos puntos más de FPS, que al final no sé si los necesitamos, lo que necesitamos son bit-ray y una calidad buena de imagen y no necesitamos mucha más cámara las cámaras ya como están sobran no necesitamos enloquecernos más tenemos que tener más control de las cámaras para los que sabemos algo de fotografía y más batería lo fundamental en todo este tema es tener una batería de una hora que el dron no se caliente y que las baterías duren un huevo esa es la diferencia que va a llegar en algún punto con los drones mini igualmente es fabuloso. Yo eh, los primeros drones que tuve pequeños, eh, bueno, una, había unas baterías que duraban 12 minutos, 10 minutos. Y yo vuelo hace mucho, ¿vale? Entonces, claro, hace una década, imagínense lo que eran todas estas cosas. Bueno, esta, esto ni existía. O sea, volaba con cada. Con, eran una porquería. Era todo control manual. Lo que teníamos que hacer. Ustedes no saben qué fácil que es para el que está llegando hoy a esto. Porque claro, cuando yo empecé a volar, vos tenías 10 años, ahora tenés 20, entonces hubo un, un, una, una gran diferencia entre lo que era y lo que es hoy el mercado y lo que es la tecnología, ¿no? Hoy tenés la suerte de volar, yo no tenía control de altura, no podía estar hablando, se me iba el dron. Eh, de, luego siempre pasaba al no tener control de altura cuando vos ibas en picado ¿no? a una velocidad el dron descendía tanto hacia atrás hacia adelante hacia el dron siempre vos siempre tenías que estar dándole a la altitud porque te lo comes pueden ver mis videos con un Vayan eh, toys x16 no sé si con gps o, eh, con gps o sin gps como se me va el suelo no porque y los cima y todas estas cosas que había antes iban al suelo enseguida estos drones controlan ese tema, lo cual es fabuloso y tienen una ventaja, entonces ¿por qué el gasto? yo a lo que voy, siempre en mi humilde canal que aquí no hay pasta, eh, es a que gasten poco se consiguen un Mini dos de segunda mano y sean felices un Hubsan, 300 euros tienen un dron buenísimo con buena conectividad, buena batería y para hacer buena cámara, para hacer lo que necesitan y no necesitan más ok, vamos a ver qué dice DJI en su página oficial sobre este dron. veremos que no hay información aún tenemos un chinín ahí, eh, tirando información que debe tener algún contacto con DJI DJI le larga la información o trabaja allí y poco más que decir Vamos a ver un poquito lo que es el, el, el, las imágenes que tenemos, pero no podemos sacar ninguna conclusión, porque lo que nos importa es la cámara, que ya vimos que es distinta, o sea que quizá ha mejorado un poco. Estaría buenísimo tener una cámara que pudiera tener un ojo de pez, para hacerlo en el momento, no, no tener que estar editando o a aplicaciones eh, tipo GoPro, ¿no? que nos diera un mundo así, estaría fantástico, pero bueno. Y después poco más puede tener una cámara, no va a ser ni térmica, no va a ser 3D, no va a ser nada, porque en el espacio pequeño que tienen que meter toda la, la tecnología y que no se pase 250 gramos para las estúpidas leyes europeas y de algunos otros países, es mortal. Lo que tiene que hacer la legislación es cortarla con el tema 250 gramos. La terminamos con el tema 250 gramos y la terminamos con el sistema CE. Queremos todos los drones en Europa en sistema FSC para tener un control absoluto a la máxima potencia de señal. Máxima potencia de señal para todos los drones. Eso lo hace seguro. Si vos le quitas freno a un vehículo y lo pones a la mitad, no lo hace seguro. Necesitamos el control completo de los drones a máxima potencia no a una potencia mínima como hacen aquí entonces vamos a usar el cerebro ese sentido común del cual siempre fueron carentes y darle la máxima potencia a los drones para poder tener seguridad de vuelo sobre todo los novicios porque sí que los que llevamos tiempo con esto, como en todo, podemos tener accidentes, a veces cuanto más sabes, más accidentes tenés, ya sea con armas, con motos, con avionetas, etcétera, Cosas que yo manejo. Y. En algún momento la he visto negra. Eh, con ¿Qué fue? Con un PA11 o un Cessna. Con un PA 11 en una isla llamada. Bueno. No me acuerdo cómo se llama la isla ah, Martín García, es una isla en disputa que yo creo que es más uruguaya que Argentina pero bueno, allí con viento de cola casi nos ponemos de sombrero con un amigo, una avioneta y después con armas, bueno, voladuras de pie eh, disparos por ahí accidentes de desenfundar eh, cosas en eh, las motos caídas en moto, a caballo accidentes a caballo con drones, accidentes con drones como decía la psiquiatra, vas a tener los accidentes con aquello que Estás día a día con lo cotidiano. Entonces, cuanto más potencia tengamos de drones, mejor. Para evitar todas esas cosas y sobre todo las pérdidas, que es dinero, ¿no? Si nuestras cámaras de fotos volaran, no queríamos que se fueran volando a cualquier sitio. Y los drones pasa lo mismo. Ahora hay muchos sistemas que los drones vuelven, pero antaño no volvían los drones. Así que nada. Conor, para tu dron, les voy a mostrar unas imágenes, hablaremos un poquito más de esto. ¿Es necesario o no es necesario? Ni se preocupen, olvídense de esto. Olvídense de este dron. Tienen un montón en el mercado y es suficiente. Osvaldo, Osvaldo, ¿le ¿me metes un poquito más?